No. Uy, uy, uy, cuidado con la salud No, es que estoy acá en, este, acá en, este, en el, Estoy en puerto Y la humedad me saca el ancho Sí, doctor No se desabríe, no se desabríe, profesor No Vamos a esperar que ingresen Vamos a esperar que ingresen Paja, doctor, buenas noches, buenas noches. Tras, esperamos que ingresen, vamos a dar un, unos minutitos. ¿Está bien? ¿Está bien, doctor? Sí, ¿cómo no? Buenas noches. Sí, doctor, bien. De bien. pasada voy a tomarme un poquito de agua porque estoy saliendo de clases ahorita. Está bien, está bien, doctor. No se preocupe. Doctor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. buenas noches, buenas noches. Esperemos, por favor. Vamos a dibujar el papá. Dimos los ojos. él está usando este ojos. Así que. Hacemos un corte, eso de las nueve, nueve y media Fuerza, doctor, fuerza Sí, buenas noches, la... Raúl <risa> René Flores <risa> Muchas horas, largas horas, doctor Desde las cinco estoy Imagínese, once, uy, uh, bien Doctor, doctor, buenas noches Buenas noches le habla Eliana Díaz, doctor. Un gran favor. Mire, yo ahorita por emergencia me encuentro en el hospital. Estoy con la, a, entrando a clases de mi celular y por motivos de la batería está un poco bajo. Yo voy a estar en clases hasta que, por favor, de repente se me acabe la batería, doctor. Le, ya. le pido, por favor, me. yo voy a estar en clases hasta donde dure mi batería, doctor. Me consideren la, en la asistencia o sea. 50, vamos 50, faltan 30. Ya sabes, vayan tomando su providencia para el parcial. ¿eh? ¿Es la próxima semana, doctor? Sí, no, la fija, doctor. Ya le he dado la fija ya. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser el parcial, doctor? El viernes, pues. El próximo viernes. Claro. Ya, doctor, va, vaya dándonos las preguntitas, pedo. No, ya no, ya. Sí, doc, ¿por qué se enoja usted con nosotros? Muy mal se han portado. No, doc, ¿cómo nos vamos a portar mal? Usted, ve, de acá le habla Pedro Coronel, ve, ni siquiera abro mi boca ahorita, nada más que le estoy diciendo para ir desarrollando las preguntitas, pedo. La pregunta va a ser fácil. Siempre no, usted nos dice fácil. fácil y de ahí de esa pregunta no lo encontramos por ningún lado. ¿Cómo que no lo van a encontrar por ningún lado? Nos encontramos dos que están bien elaboradas <risa> estas preguntas. No hay... tenemos el mismo percance de la vez pasada de que no se pudo completar el examen, que se me la página. ¿Qué vamos a hacer? Nah, y por eso. Por le voy a dar el tiempo para que, pero si es un examen para desarrollarlo en 5 o 10 minutos, y yo le estoy dando 40, 40, hasta 50 minutos le he dado un examen de 10 preguntas pero... y qué que nada más. O sea, ¿cuál le doy un examen para que desarrolle? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, sí. ¿Sí? actualizar cambiar la eso que pero de repente ahora ya ya me supongo que las páginas estarán bien ya la habrán eh, la este darle su mantenimiento qué sé yo, qué sé yo no la, bueno no soy no entiendo un poco de tecnología cargados Doctor, son 10 preguntas, ¿no, doctor? Sí, nada más. ¿De aquí hora quiero hacer el examen, doctor? ¿Aquí ¿A quién la ¿De que tiene eh, <ríe> Termina a y media, ¿no? Le voy sí. a programar igual, igual que la vez pasada. Igual que la vez pasada. Está bien, doctor. Buenas noches, ¿Para que hora? Sea para... Primera hora, última hora. No, la última hora siempre. Ok, ok. En la última hora. ¿A partir de qué diapositiva ha venir, doctor? Disculpe. ¿Cómo? ¿A partir de qué diapositiva ha venido? De la primera diapositiva. De, de primera hasta, hasta adelante, todo. Claro. Buenas, doctor? No te preocupes. Así me dice, esa actitud me gusta, ¿ves? No, que no, que por qué va a poner eso, que no sé qué, que por acá. Ya ves, ya te ganaste, ya, Condor, y ya, ya te ganaste dos putas a sí? descansar, ya ves. Está bien, profesor, está bien, ¿no? Yo pensé que iba a decir, no, que por qué, que no sé qué, ¿ves? estás no, sencillo qué es? Esa es la actitud, veo todo. actitud positiva, claro, doctor. Actitud positiva, man. aunque estemos mal, pero actitud positiva. ¿No? Ahora, si nos envía un cuestionario, chévere, ¿no? Pero si no, ni modo, pues. Pero como cuando delegado, los fondos para todos. ¿Qué <risa> que compañero, vos no estás aquí el compañero bueno está trabajando tiene tiempo. Mentira. No, sí, trabaja también. Todos trabajamos. Sí, pues sí, sí. Pues todo eso es nada más. Nada más sí. Y después ya verán la recompensa que van a tener. Sí, pues agarren un cliente se Tengo una prisión preventiva cinco mil soles prisión preventiva nada más y si se apela dos más uh -huh. y es así de fácil, ¿verdad? así es yo en, un principio, yo en un principio cuando empecé a ejercer la verdad ¿cuánto es? a su voluntad ¿cuánto decir ¿Ah, sí? Sí, así, Para ¿eh? que unos, unos abogados, me escucharon, pero doctor, no, no me la plaza, pero doctor. ¿Y cuánto se cobra por esto? Pues se cobra tres mil soles. ¿Ah? ¿Tres mil soles? Sí, me dijo doctor. Eso es su libertad, me dice. Oh, mamita, mamita", le dijo. Y yo, no no conocía su voluntad, pues señora, le decía. Doctor, ¿usted empezó a litigar desde se de queda 48? No. ¿Más antes? Usted empieza a era policía, Yo ¿verdad? Claro, yo empecé, yo empecé a estudiar a los cuarenta y seis años. 46, me gradué a los 52 años. Porque nosotros hicimos seis años. En el 2012 me gradué. ¿Lo invitaron a retiro? No, no, yo solicité mi baja. Ah. Sí, sí, yo, yo solicité mi baja. Treinta dos años ya, pues, mucho ya, que los jóvenes peleen ahora. Suficiente, doctor, ese año. 32 años. Y más? de ahí, y, y de ahí, ojo, que no litigué, yo, yo he empezado a litigar, a ver, en el 2018. Sí, 2018, 2019 he empezado a litigar. Ah, recién, nomás estaba. Sí, sí. Pero estaba en la docencia, pues. Si no, con esto de la pandemia, ya, claro. Se portaron un montón de. Docentes. ¿No trabaja para alguna entidad del Estado usted? ¿Para alguna? ¿Ahorita? Sí. Ahorita estoy trabajando por una entidad del Estado. ¿Y qué tal, doctor? ¿Bien? Bien, bien, pero el problema es que se demoran, pues. Pero ahí estamos. Pero lo importante es que eh, yo trabajo remoto. Ya llevo casos, nada, me asignan, por ejemplo, tres, cuatro, cinco casos, y ya tengo que, que ver esos casos. Me dedico a eso, nada más. ¿Y para qué entidad trabaja, doctor? ¿Se puede saber? ¿Un gobierno regional. Ah, para el gobierno regional. Eso, pero debes descansar ya, ¿para qué trabaja? Tienes un bueno, nieto? Hermano, yo, yo descanso, me muero. No, tata, doctor Me muero. Yo no puedo estar descansando. Muy cierto, doctor, que descansen los muertos. Lógico. Hasta cuando tata Dios me diga, hasta aquí nomás, compadito no vamos, no vamos, ve qué voy a hacer. No, pero mientras tenga, no, yo soy una persona que no puedo estar este, descansando, siempre tengo que estar haciendo alguna cosa. Ya me. La, en, la, en, la, eh, en, la, eh, en la misma policía, pues son 32 años que hay mucho, que ahí uno. La época más brava uno ha estado. Y bueno, gracias a Dios por, por todavía estar acá vivo. Menos mal que no están en la Vallejo, ¿Por qué, profe? ¿Cómo se le ha caído su... ¿Cómo se llama su... Este, su edad. Fue, ¿Su imagen, no, doctor? Sí. ¿Y qué su, departamento la... está usted? ¿Cómo? ¿En qué departamento está? Yo estoy en Ica, en Chincha, provincia de Chincha. Ah, ¿El temblor más fuerte se ha sentido Ay, ay, ay. Yo justo estaba en, la, estaba en la oficina atendiendo un cliente cuando... Yo dije, ya se re... Se repite lo, de, lo del 2007. Fue ah, sí. fuerte, fue un poco, ¿no? O sea, y, igual fue en el 2007. Empezó fuerte, paró y después se vino la noche. El terremoto del 2007. Fue acá en Chincha. ¿Cuántos muertos subieron ahí, doctor? Creo que 2000, creo. ¿Cuántos muertos subieron ahí? Sí, sí, fue, sí. ¿no? sí. Divertir, ¿no? una cosa es verlo por televisión y yo decía, meh, ¿cómo es ese termote en México? Qué pena, en Tana, pucha, pero cuando ya tú lo sientes en carne propia, ahí es otra cosa. Ya. Y justo yo me iba a la universidad porque tenía examen, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? La gente está floja hoy día. 49, nada más hay. Mejor profe, ya, ya, mucha. Somos <risa> <risa> no, que somos, profe, ya. Me profe, con todos los, los mejores estamos. <risa> pues, eso sí. No se preocupe que ya, ya tienen ganado el cielo con, con un puntito ya. <risa> no tanto, pero ya al menos, pues, ¿no? Amén. Uno menos, no mucho tampoco. Pues. Claro, profesor, eh, somos humildes. <risa> algo es algo. Para nada. Pa pa nada. nada. <risa> me equivoqué, doctor. Eran 600 muertos y 1.300 lesionados. <risa> en el terremoto. Sí, sí, efectivamente. No, no pero yo para yo también, también me... hubo muertos, ¿no, doctor? ¿El terremoto? Guadal. Sí, yo llegué en mi casa... Uf. Puertos, creo de y uno que falleció en la ambulancia de los bomberos otro que estaba en el traslado juntos se, se malogró bueno y ahí en el carro los bomberos en la ambulancia hizo paro y falleció la señora sí. acá, ah, fue eso horrib está bien. Acá, acá horrible en Tambo de Moros si usted viera casa de tres pisos cómo se hundía se hundían ¿eh? ah eso también Acá nos quedamos, ¿cuántos? Tres, cuatro, nomás más viviendo Todo el resto se fue por otro sitio. ¿En Ica, ¿En Chincha? Chincha, en Chincha, en Tampo de Mora específicamente. Nosotros estábamos, estábamos, cerca, estábamos cerca al mar y uh -huh. yo, estaba, yo estaba de servicio. Estaba de comandante guardia todavía. No ah, día. No podía... Y así, yo me estaba yendo a la universidad porque tenía examen. Y cojo una mototaxi Jefe, vamos, vamos, compadre. O sea, cuando de repente la moto empezó a, a moverse, le digo, Ey, compadre, guarde a tu moto, hermano, las siete tengo examen, le digo, son seis y media, no voy a llegar. No, jefe, me dijo, no. Cuando miré, se paró la moto, ah, imagínese lo, lo que veía. Nunca en mi vida me voy a olvidar Cómo se movían las casas, los edificios, puede ser que te, ah, y todo al centro. Como yo estaba uniformado la gente me venía llorando, "Jefe, jefe, nos vamos, nos vamos, calma, calma, calma." Uf, cuando paró y después empezó ya dije, "Gracias a Dios, ya viví un poco. Que sí. se venga lo que se venga." Que ya, pucha. Horrible. Ahí, reci ahí recién se ve a la gente doctor pidiendo a Dios, ¿no? Pucha, sí. yo también a, a tener sí. equipa en el 2000 que hubo terremoto. Salía afuera y la gente, y si viera cómo se arrodillaban pidiendo a Dios. Sí. Recién... Ahí se acuerdan, hasta los ateos. Mm, hasta los ateos. Hasta los ateos, se acuerdan de Dios. Sí. Mire, abro, Hugo. <ríe> no, yo no. Hasta los ateos creen en Dios, ¿no? Uf. Sí. Pero, como te digo, Ajá, sí. nos ha costado años para, para levantar dónde? ahorita A ver, son y vamos, a ir, vamos a ir pasando lista, por favor, ¿ya? Okay, avanzando. Aguilar Cárdenas. Doctor, presente. Aguilar Cárdenas. Buenas noches, doctor. Ah, buenas noches. Ayquipa. Presente, doctor. Muy buenas noches. Aiquipa, qué milagro. Ambrosio. Presente doctor buenas noches. usted? <risa> Arapa. Presente profesor. Ya. Arteaga Chamorro. Borrado del mapa. guión Presente y buenas noches. Buenas noches. Blanco Muñoz. Buenas noches doctor presente. Buenas noches. Calderón Collado. Presente, doctor. Presente, buenas noches. Ya, Lenín. Gracias. Calderón Peche. Presente, doctor. Ahí está el primero, Calderón Peche. Caramba. Campodónico Aliada. Mm, no hay... Por ahí está, ahí está, ahí está. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está, ahí está presente doctor buenas noches me, buenas noches el audio se me se me congeló buenas noches ya campo cansaya presente doctor Cárdenas león cárdenas león carpio sánchez sí, doctor buenas noches Castro Flores. Ya no viene ese chico. Sí, efectivamente. Ya. Uno. Ahí buenas está. noches, doctor. Uno. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Ya, buenas noches. Uno, García. Centurión. Centurión. Díaz, ah no, Centurión. Cermeño, tampoco viene. Condori Cacha. Condori Cacha. Condori Chambi. Presente, doctor. Condori Chambi, Hugo. Coronel. Ah, mañana es. Corrales, ya. Laura? Ya conforme Corrales presente. Corrales, ya. Cruzado. Buenas noches, doctor. Nancy cruzado presente. Presente. Cuba Escalante. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Díaz Durán. Díaz Durán. Díaz Ríos Díaz Calderón todavía presente, doctor Díaz, Díaz Calderón, Díaz. doctor Sí, ya está sin lista Díaz, Díaz Ríos Presente, doctor, buenas noches Buenas noches Estofanero Ostino Presente, presente doctor. doctor, buenas noches Doctor, le decía. Sí, sí, es, doctor. Ya, ok, conforme. Doctor Faustino Díaz, presente. Ya, conforme. Doctor, doctor disculpe descarga. la molestia. Coronel Olaya, presente. No se puede podía... ¿Ya, ya está tu asistencia. Muchas gracias, doctor. Coronel Olaya. Ya. Flores Perca. Flores Perca, presente, doctor. González Zúñiga. Presente, doctor. Holguín, Presente, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches, Guayani, Wilca Guamán, Laupa Pérez, Laupa Pérez, Loaiza Farfán. Buenas noches, doctor. Loaiza Farfán, Rudy. López-Cari. Presente, doctor. López-Cari, presente. Mamadi Ceballos. Martí Corena. Doctor. Medina. Mejía Loaiza. Presente, doctor. Mera Pinto. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Miranda. Miranda. Mogrovejo Flores. Alfredo. Presente, doctor. Buenas noches. Ángel Benito. Presente, doctor. Buenas noches. Miguel Ángel. Presidente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Moral Mendoza. Muñoz Enice. Presidente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Confirma mi existencia. Estoy en mi Dios. celular, doctor. Estoy, estoy de servicio. <coughs> ya, conforme, Muñoz. Gracias, doctor. Gracias. Navarro. Doctor, Navarro buenas noches. Wom. Presente, Navarro Wong. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, Neira. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Obregón. Presente, doctor. Mónica Ramírez Rodríguez. Presente, profesor. Rodríguez Altamirano. Rodríguez Altamirano. Ura, profesor, profesor, buenas noches. Laupa, presente. Presente, doctor. Presente, doctor. Díctor Baja ¿Cómo? Rodríguez Altamirano. Rojas Aricas. Romero Ramos. Presente, Acachipán? profesor. Romero, Romero, presente. Sí, profesor. Sacachipana. Sacachipana presente, doctor. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Salazar Ponce. Salazar Ponce presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Samos Lambrushini. Presente, doctor. Samos. Sánchez Portillo. Santos Cunha. Presente, doctor. Sarmiento Chávez. Audio está fallando, dice el doctor. Sí, sí, ya, le, ya leí el mensaje. Sedano. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Serrano. Serrano Rojas, Carlos Alberto, buenas noches, profesor. Buenas noches, Taza. Tito, Tito Yañe. Presente, doctor Tito Yañe. Tito Buñape. Ande, doctor, buenas noches. Valderrama Araujo. Valencia Ato, Valerio Miranda, presente, doctor, buenas noches. Profesor, Valencia Ato, presente. Ya. Profesor Venga. Ramírez Rodríguez apuntó, ¿no? Porque se me fue a señalar un poquito. Ramírez Rodríguez, Mónica. Sí. Ya, gracias. Sí. Doctor, buenas noches. Medina Caldúa, Miguel. Ya, doctor. Buenas noches. Medina Calúa, Miguel, ¿me, me, este, ¿me escuchó? Sí, sí. Va, Valerio Miranda, doctor. doctor. Valerio Miranda, Miranda, ahí quedaste. Valerio Miranda. Vega. Sí. Ya. Vega González. Velar de Huertas. Buenas noches. Buenas noches. Velar de Huertas. Presente, doctor. Velar de Huertas, Juan Freddy. Vilcabana. Presente, profesor. Villanueva Robles Ya está Cormeño Villanueva Robles, doctor, buenas noches Presente Buenas noches Buenas noches. Yup Yupanqui Presente, profesor, buenas noches Suñega No está Suñega Ya, ok Profesor Laupa, presente, me apuntó Sí. Gracias, gracias. Buenas noches, Morán. Presente. Ya. Valencia, tu profesor ¿no? Valencia, Tosí. Sí, sí Gracias, Gracias. Bueno, ya a empezar con A ver, que hay mensajes. A ver quiénes están. Marti Corena, está Paola, Paola Díaz. Paola Díaz. ¿Ah? Guayani. Tito ñani. Un ratito que aquí me han escrito. Doctor, ya he contestado, doctor Tito Ñani. Ya, sí, sí, sí, estás acá. Miguel Medina Caldúa, Paula Díaz, Norberto Villanueva Roo. Somos 66. Bueno, entonces ya con las ya con 66 vamos a empezar el, el tema de hoy. El tema de hoy ya vamos a, a ver lo que es las funciones del Estado, los antecedentes y los antecedentes. Profesor, Doctor, no se le escucha. Ya, a ver, ¿ahora me escucha? Sí, doctor, ahora se le escucha. Ahora sí, doctor. Ya, funciones del Estado, antecedentes históricos de la separación de funciones y la función legislativa. Eh, ¿Cuál es? A, a ver, en la clase pasada tratamos lo que es la personalidad jurídica del Estado, el concepto, la persona en lo social y en lo jurídico, la persona humana y la persona colectiva, ¿no es cierto? Hoy día ya vamos a avanzar hacia adelante. ¿No? En, en, en, el, en el tema 8, ¿no? Cuando hablábamos de la de la, perso de la personalidad jurídica del les decíamos que el Estado es una realidad, una, era una realidad social y, y política, ¿no? Y cuando veíamos, que en el, eh, cuando definíamos en el sentido político, veíamos que, es, que era un conjunto de, de hombres que componían un pueblo. no Que componían un pueblo y este pueblo tenía, ¿qué cosa? Un asiento territorial, una soberanía y una independencia. ¿no? Entonces, cuando adquiere esta, esta soberanía, este asiento territorial y esta independencia, el Estado tiene se dice que tiene una personalidad política. ¿No? ¿Por, ¿por qué? Por la idea de la organización. ¿no? ¿O va, va a tener, ¿qué cosa? Un carácter genérico. ¿No? ¿Ya? El Estado, en este caso, vendría a ser todos los habitantes. Ahora, eh, cuando hablamos de la personalidad jurídica del Estado, hablamos con, eh, que en, en, en esta vida moderna lo, eh, los pueblos ¿Qué van a hacer? Van a hacer uso de esta, de esta soberanía. ¿Para qué? Para establecer un orden jurídico, ¿ya? Un orden jurídico que va a ser coactivo. ¿Por qué? Porque va a regular eh, eh, <coughs> las actividades como los individuos aislados o como un pueblo en conjunto. ¿Ya? Por eso es que de ahí surge el ordenamiento jurídico. Y ahí vamos, eh, vemos las personas jurídicas individuales, no que nos corresponde a cada ser humano, y las personas jurídicas estatales, ¿no? que corresponde casi a la totalidad de ellos. ¿no? ese es lo que hemos tratado en lo que es el, el punto de la personalidad jurídica del Estado. Y ¡Oh! de ahí pasamos más adelante y vamos a ver, nos vamos con las funciones del Estado. ¿Alguien tiene una idea de cuáles son las funciones del Estado? Eh, doctor, buenas noches. Buenas noches. Guido Sí. Eh, doctor, cuando se habla de las funciones del Estado, en lo general se hace referencia al ejercicio real y efectivo del poder. ¿Sí? Pueden definirse como las direcciones de las, de las actividades del Estado para cumplir sus fines de, de modo simple podemos afirmar que las funciones equivalen a lo que hay que hacer para realizar los fines del Estado. Bueno, dentro de ello, en el Estado contemporáneo, o sea, se reconocen tres funciones, doctor, ¿no? Ah. Lo cual se le llama la, la tridivisión de poderes. ¿Eh? En los cuales están ¿no? el, el, los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, doctor. Judicial, muy bien. Bien, doctor. La mano. Ya, a ver, Serrano. Profesor, buenas escucha. A, a ver, un ratito. Después de Serrano sigue mi, Miguel Ángel Carpio, de ahí Salazar y Arapa. Y ahí ya seguimos para la próxima. A ver, Serrano, corto nada más. Listo, profesor. Eh, profesor, eh, el Estado es formado por, por el pueblo y por lo tanto debe satisfacer sus necesidades. Entonces, para poder satisfacer sus necesidades, se divide el Estado o se extiende el Estado horizontalmente. Justamente en clase anterior nos enseñó que el crecimiento horizontal viene a ser los tres poderes.